다음 영상에서 만나요! En el otoño del año 2021, la solicitud de Steven le había dado una respuesta finalmente. Podía unirse a la misión de Marte. Tuvo que empacar muy poco y dejar a sus mejores amigos con su pequeña vecinita. Ella cuidaría de ellos y Steven le mandaría un cheque cada mes. Última llamada para los pasajeros del autobús Greyhound que se dirige a Pasadena, Era un largo viaje a California aunque no se comparaba con el viaje al planeta rojo. Él nunca pensó que tendría esta oportunidad. Última parada, LJP de la NASA. El teniente Maverick estaba contento de que Steven hubiera llegado a tiempo para conocer a su compañera. Su compañera no estaba de buen humor, ya que Steven, quien no era un científico, estaba reemplazando a su compañero de antes pero el teniente Maverick le dio la bienvenida al laboratorio de propulsión a chorro como quiera. Steven pensó que esta era una forma en que las estrellas le estaban diciendo que podía volver a empezar otra vez.